Yo, todos los meses hago mis 100 puntos, ¿y tú? Con DxD compras y ganas, yo ya he hecho mis 100 puntos, ¿y tú? Yo, ya hice mis 100 puntos. He comenzado bien este vez, yo ya hice mis 100 puntos, ¿y tú? ¿Quieres que te salgan tus compras gratis? Claro, haz tus 100 puntos. Yo no fallo ningún mes, ¿y tú? ¿Hiciste ya, este mes, tus 100 puntos? Este mes he comenzado bien. Yo ya hice mis 100 puntos, ¿y tú? Hará bien dónde viene. muy pues sencillo. Haz tus 100 puntos. Es fácil. 100 puntos. Yo ya los hice. ¿Y tú? Ya yo hice mis 100 puntos. ¿A qué esperas? Haz tus 100 puntos. Ahora, cuídate y gana. Yo por supuesto mis 100 puntos todos los meses. ¿Y tú?